bienvenidos amigos en esta ocasión vamos a revisar algunos elementos importantes de los conjuntos diagramas de Venn, la determinación de los conjuntos la cardinalidad de los conjuntos y algunos ejemplos prácticos empezamos ¿Qué es un conjunto en muchas ocasiones nosotros podemos ver algunos conjuntos tanto en nuestro hogar como en el trabajo un conjunto no es más que una colección de elementos que tienen una característica bien definida en el presente gráfico observamos algunos elementos que tiene un conjunto la notación básica de la de un conjunto está dado por lo siguiente principalmente por las letras mayúsculas del alfabeto lo denominamos a un conjunto y con las letras minúsculas del alfabeto denominamos a los elementos del conjunto cuando queremos indicar que un elemento tiene una relación de pertenencia con el conjunto simplemente ocupamos o damos la siguiente notación que se lee de la siguiente forma el elemento E pertenece al conjunto A asimismo vemos en la gráfica algunos elementos de un conjunto tenemos monitor, teclado, ratón y cpu se nos viene una idea ya de que estos elementos tienen una característica común ¿sí? correcto es un computador tenemos el conjunto B que está o que tiene los elementos monitor, teclado, ratón y cpu cuando estos elementos en este caso estos representan las partes de un computador a eso se le denomina objetos ¿Sí? son los objetos son los que forman parte o conforman un conjunto por lo tanto un objeto monitor es un elemento del conjunto B igual teclado ratón y CPU los diagramas de euler ben son no más que figuras cerradas por medio de las cuales podemos representar gráficamente a los conjuntos algunos algunas operaciones de conjuntos también podemos representarlas a través de los diagramas de euler venn como por ejemplo la intersección, la unión o la diferencia los diagramas de euler venn pueden ser figuras circulares pueden ser figuras rectangulares como en la gráfica que vemos circulares como lo dijimos o pueden ser figuras que no tienen un rasgo común de manera general a un conjunto universo lo vamos a representar mediante un rectángulo y se lo denota con la letra mayúscula ¿sí? como lo vemos aquí en pantalla ¿sí? la cardinalidad la cardinalidad es un número positivo que representa una cantidad de elementos de un conjunto Matemáticamente lo podemos representar o denotar con las siglas cart seguido entre paréntesis el conjunto o también a través de dos barras verticales en donde contenemos al conjunto El siguiente ejemplo nos, nos clarifica este concepto Tenemos el conjunto A con los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 La cardinalidad viene dada por el número de elementos ¿sí? De seguro ustedes ya lo encontraron en este caso la cardinalidad sería 6, justamente porque tiene 6 elementos el conjunto A. Otro ejemplo sería el conjunto C, que tiene los elementos refrigerador, cocina, lavadora, licuadora y batidora. ¿Cuál será la cardinalidad? Correcto. ¿Sí? La cardinalidad es 5. Asimismo tenemos la determinación de conjuntos. ¿Qué es la determinación de conjuntos? La determinación de conjuntos se da por la forma de representar a un conjunto determinado tenemos dos formas de especificar un conjunto la primera forma es a través de extensión o tabulación cuando determinamos un conjunto por extensión o tabulación lo determinamos cuando enumeramos sus elementos estos elementos deben estar separados por comas y, la, y todos estos elementos deben estar agrupados entre llaves la segunda forma de determinar bueno un ejemplo básico es el que vemos en pantalla ¿sí? conjunto A dado por los elementos 2, 4, 6, 8, 10 una segunda forma de determinar un conjunto es a través de comprensión o de forma constructiva y la característica común es justamente que a todo este grupo de elementos los vamos a identificar por una propiedad o una característica común a todos esos elementos recuerden ustedes a conjuntos no pueden mezclar elementos que no tengan una característica común un ejemplo de esto sería el conjunto de todas las x es un número del 1 par del 1 al 10 a propósito de esto vamos a analizar esta simbología tenemos la simbología a es igual a x barra x es un número par del 1 al 10 aquí vamos a definir algunas cosas primeramente ¿cómo leemos esto el conjunto a es el conjunto de todas las x tales que x es un número par comprendido ¿sí? es un número par comprendido entre 1 y el 10 de esa forma vamos a dar lectura a esta notación el símbolo o la barra vertical significa tal que que es esta barrita que la tenemos acá x viene a ser una variable ¿que es una variable? es un valor que cambia constantemente de acuerdo a una característica o una circunstancia específica la propiedad común ¿sí? que representa a todo este conjunto de elementos ¿cuál será? número par del 1 al 10 esta sería nuestra característica común o propiedad común y el a representa al conjunto como tal que a su vez es el dominio que tiene esta variable un dominio de una variable no es más que los valores que puede tomar esta variable. hemos culminado con nuestro primer video en los siguientes videos veremos algunos temas importantes tales como las clases de conjuntos, relaciones entre conjuntos y operaciones entre conjuntos nos vemos hasta una próxima ocasión